una sede en Neuquén para oficinas y un galpón de acopio y que se va a construir también un galpón de las mismas características en la ciudad de Zapala. Entonces, hace muy poco tiempo, los compañeros de Zapala comenzaron también a inquietarse y a preocuparse y a organizarse porque eh, aparentemente esto se haría extensivo a Zapala también. Acá es importante aclarar que este tipo de bases camufladas como de ayuda humanitaria, Estados Unidos las puede transformar en una base militar en pocas horas. Por eso, como decía Juan, está estratégicamente ubicada. ¿sí? Viene a preservar y a defender los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos. Y si ellos se sienten amenazados, eh, la pueden activar como una base militar en muy poco tiempo. Estaba obstruyendo la calle, no sabíamos que el que el vehículo que era el suyo estaba ubicado acá No, no sabíamos cómo, por qué, qué, qué, qué pasaba estamos, mirá, salimos todos los martes al mediodía en el cable, hace 13 años más o menos Así que, no, más, que más que nosotros no estamos Y de la base informamos todo el tiempo, hacemos vuelo de drones, todo, como es un terreno público no te dan información Estamos viendo. ¿Y ellos qué en, en teoría qué, qué es lo que le brindan de información? Ninguna, no, no, si esto es re ilegal, ¿no viste? Que no, no, no puedes saber. Vas a preguntar y te putean, no te dicen nada. pedís di expediente y no te dicen nada. Se presentó un recurso a amparo y tampoco preguntan. Salió un flaco y las amenazó a la señora, se asustaron mucho, entonces vinimos rápido y grabamos y se fueron. Que tampoco te dicen quiénes son, nada, ¿viste? Como nos paramos acá, empezamos el programa, nos empezaron a putear, pero bueno. Digamos, ¿y hace cuánto que ustedes saben que esto es una base, como dicen ustedes, una base militar? y del O 2000. base estadounidense, ¿qué, ¿qué vendría a ser? Y esta es una base, supuestamente es una base humanitaria ¿no? una, En realidad ellos ha salido lo que... El diario. Ha salido el diario. Claro, sí, es sí. lo que salió en el diario, que quieren construir una base Pero no es en términos militares, sino de ayuda y qué sé yo Pero bueno, nada, esto es del 2012 más o menos Pero ahora se empezó a construir después en pandemia Disculpame, entonces, ¿cómo se llama el programita? Soy... Te... Cartago Televisión Cartago Televisión Cartago, Cartago la Anca. ciudad, ¿viste? Cartago Televisión. Televisión ¿Y el, eh, digamos, conductores es usted? Yo, yo soy el productor y el conductor, conductor. Pablo Fernández eh, Digamos, el programa es... Periodístico Sí, sí, sí, pero me refiero, Cartago Televisión es el programa de, de ustedes. Claro, sale en el cable y nosotros hacemos informe. ¿En, en cuál del cable? El, el somos el Valle en Flow, canal 526. Flow, y en somos el Valle, el canal 8. Canal, canal 8. Bueno, yo con esa sí, de última nos ubica ahí, nos llamás ahí. Dale. Dale. Querido, dale. Bueno, gracias, sí, eh. te saco una fotito ahí al, a los vehículos porque me van a decir mi jefe porque vieron, pasaron por acá y no los entrevistaron a ustedes, pero sí... Eh, y ¿Pero es legal sacar fotos a los vehículos y eso? Y hasta donde yo sé, para identificación, sí, para identificar. Bueno. O sea, lo que a mí me respalda es la ley 2081. Sacarme el artículo, el artículo 9, inciso B, es averiguación. Dale, y, y me... bueno, dale, sacale, sí, sí. sí. Permiso. Bueno, saludos. Gracias. Saludos a los jefes. Dale, jefe. Dale. Hasta luego. Sí, eh, nosotros estábamos acá esperándolos a ustedes y salió una camioneta negra con un señor al volante y una señora. Eh, pararon al lado de nuestro auto y eh, con una actitud amenazante, intimidatoria, eh, nos empezaron a interrogar y nos dijeron que no podíamos estar acá y yo le, le, le contestamos que era un espacio público porque estábamos en la calle eh, y nos negó eso, nos dijo que, que este pedazo de tierra pertenecía también a, a, a esta construcción clandestina es, no? que nadie sabe quién es. O sea, esto es gravísimo porque la provincia no tiene ninguna injerencia en la construcción. Eh, no, la, la, la, la obra la han dirigido... Eh, Ingenieros y la han planificado arquitectos que son eh, de Estados Unidos. Eh, ellos eh, buscaron una empresa que se llama Eterna Sociedad Anónima con sede en Honduras, que a su vez subcontrata otra empresa que tampoco sabemos cuál es. Es decir, ellos entran y salen de la provincia eh, cuando quieren, ellos construyen eh, y no hay ninguna injerencia de la provincia ni del gobierno nacional aparentemente en esto. Ahora yo quiero aclararte lo siguiente, en uno de, este, de esos intercambios epistolares, Estados Unidos claramente le solicita al gobierno de Neuquén que para poder iniciar esta construcción solicitan que el, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores esté al tanto de lo que se va a hacer en Neuquén. Cuando nuestros compañeros en Buenos Aires van eh, este año, en agosto, eh, creo que fue en agosto o un tiempo antes del mes de agosto, van al Ministerio de Defensa a solicitar información, tampoco obtenemos información del Ministerio de Defensa a nivel nacional. Es decir, que acá hay una Tayana exactamente, lo que nos han respondido del ministerio es que ellos no tienen conocimiento. Pero todo es muy extraño, todo es muy raro, todo huele muy mal. Sí, a mí me vandalizaron el auto hace unos años, eh, otro auto que tenía, que en esa oportunidad hicimos una caravana, hicimos una denuncia en la justicia. Y el 9 de agosto que nosotros hicimos... este una una una, moviliz una concentración en el Hotel Hilton por la presencia del embajador Stanley de Estados Unidos eh, después durante la noche a Juan le vandalizaron el auto se lo pintaron con un aerosol rojo estaba parado en la puerta de su departamento es decir que ya estamos siendo amenazados, marcados ¿Cómo se para esto Juan? ¿Cómo paramos la, la base? ¿Cómo se para esto? Nosotros venimos llevando adelante una lucha de hace años, la vamos a continuar eh, con todos los esfuerzos posibles y no vamos a, a frenar este reclamo, esta denuncia. Eh, tal vez ellos intentarán inaugurarla con, con bombos y platillos como una fiesta, pero nosotros seguiremos marcando de qué se trata en realidad esto y de última qué destinos... Eh, de verdad podría darse a este espacio. Eh, reconvertir esto, eh, que Estados Unidos no tenga nada que ver con, con nuestro territorio, con nuestra soberanía, y bueno, será eh, siempre el optimismo puesto en la movilización popular. Eh, eh, no, no depende de personas, ni de partidos, ni de esfuerzos individuales, sino de la movilización del pueblo que más tarde o más temprano hará justicia con todas estas intervenciones. Eh, el pueblo nunca se va a olvidar eh, de lo que es Estados Unidos. Tenemos marcas muy profundas en nuestra historia y por eso tenemos una historia antiimperialista. Tenemos miles de desaparecidos, golpes de Estado y eh, lo que ocurrió en Malvinas en donde ellos claramente se posicionaron a favor del imperialismo británico, eh, robándonos nuestro territorio. Eh, todos esos antecedentes hacen que nosotros seamos optimistas. Es importante la defensa de nuestra soberanía y fundamentalmente la defensa de nuestros bienes comunes, porque si nosotros no defendemos esto, no defendemos nuestros bienes comunes, nuestra riqueza, eh, no se pueden garantizar los derechos básicos, como decía Juan, ¿sí? los derechos básicos de, de la población, de todos nuestros vecinos y vecinas, como tiene que ver con la educación, la salud pública, etc. Eh, bueno, nosotros nos vamos a despedir. Sí es importante remarcar eh, que cada vez se han puesto más hostiles, ¿no? A la, mientras grabamos el programa, las puteadas que nos largaban de arriba, que no sé si ustedes las habrán escuchado, pero... Sí. Eh, por ahí da un poco de pena que sean argentinos los que nos estén puteando, pero capaz que piensan que uno está acá obviamente porque está eh, repartiendo chicles, andás a ver. ¿no? Pero bueno, la, or la orfandad por, por momentos pareciera mucha, pero uno imagina también que esas inmensas columnas de eh, la las caravanas que acompañaron las primeras denuncias sobre la instalación pueden reactivarse y acompañar a este eh, trabajo inconmensurable y completamente titánico que está realizando la multisectorial de No a la base yankee en Neuquén. Es muy triste también confirmar que hay otra que se está armando en Zapala porque también quieren poner uno de estos armatostes en Zapala. Eh, al, al delirio de las criptomonedas, que querían también instalar una granja de criptomonedas en Zapala, imagínense que una sola granja chupa la misma electricidad que todo Neuquén y Cipolletti, lo que sería el desastre ambiental, ¿no?, de tener uno esos delirios, pero bueno, el cipallismo de nuestros gobiernos, sobre todo el del MPN que siempre se muestra muy predispuesto a abrazar la bandera norteamericana o la bandera que le asegure tener negocios para las 45 familias que rigen los destinos de esta provincia hace ya casi 60 años. 45, 50, ¿no?, un poquito se ha agrandado. Eh, vamos a... Seguir acompañando estos esfuerzos, es importante destacar, y con esto termino, que hay un Facebook y un Twitter muy activo de la multisectorial que lo estamos poniendo ahí. Es no a la base Yankee Neuquén y pueden seguir todas las alternativas. Nos vamos desde acá en el en Autovía, ¿no? Esto es eh, Autovía Norte. Ahí estamos. Justo yo les hago un paneo y con esto ya nos estamos despidiendo. Claro, uno lo ve de lejos esto y parece una, un nuevo jardín de infantes acá en la meseta. No, es una base que están, como bien explicó Laura, preparando en silencio y que bueno, vendrá el intendente Gaido y el gobernador que esté a abrazar no, al embajador. En eso nunca hay problemas en el MPN. Nos vamos hasta la semana que viene con más Cartago.